Tenemos have... una pregunta acerca de familia de Japón. Mi Saito. Y la pregunta de mi es: Gracias por siempre guiarme. Tengo una pregunta. Se trata de la diferencia entre agradar a la gente y bondad. Creo que complacer a las personas tiene mucho miedo. Pero cuando se trata de amabilidad, no estoy segura de si lo que quiero hacer es amable o no. Por ejemplo, después de hablar con alguien que estaba pasando un momento difícil y sentí como si fuera un reflejo de mi mente, de repente sentí ganas de hacer algo por él y quería prepararle el almuerzo. Además, cuando veo a alguien trabajando en medio de sentimientos de insatisfacción, quiero ayudarlo con su trabajo. ¿Significa esto que solo estoy mirando a mi pobre yo porque todavía no puedo verlos como espíritu en un lugar seguro? ¿Qué puedes decirme acerca de la bondad? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Nos encantan ese tipo de preguntas tan profundas. Sí, sí es hermoso porque, que estás um... preguntando esto también porque... Con, al tener una conciencia de la cultura japonesa y Francis y yo hemos visitado eh, Tokio y hemos también hecho encuentros digitales, yo siento un sentimiento de honor, como una, una honradez profunda que de hecho es parte de la cultura japonesa. Yo sé que yo tengo amigos a veces, como mi amigo Nicolás, que está en camas una vez, yo estaba haciendo, Kristen y yo estábamos haciendo un encuentro interactivo, eh, un retiro en línea, y él estaba teniendo mucha resistencia que se estaba elevando antes de la retiro en línea. Pero al ver estos gentiles, mansos, amables. Mujer, estas mujeres japonesas, él empezó a llorar. Él no podía creer que había tanta amabilidad y gentileza y honradez y presencia. Él me dijo, luego de retiro, y él dijo, bueno, mi resistencia se fue, ahora volví, volví con Jesús, solo de las interacciones con estas mujeres y su amabilidad y su sinceridad fue tan fuerte. Entonces miremos esto de forma más profunda porque yo sé que muchas personas están diciendo la amabilidad o la bondad parece ser muy importante y sin embargo la bondad necesita venir de un estado mental de una mansedumbre. Eso es lo que Jesús dijo dos mil años atrás, bienaventurados son los mansos pues en, heredarán la tierra. Tiene que ser bastante importante si él dice que la mansedumbre está asociado con herar, heredar la tierra. Y luego dice en el curso, eh, se explica a sí mismo y dice que literalmente van a vencer eh, la Tierra con la fortaleza de su percepción. ¡Wow! Eso es una interpretación hermosa de la mansedumbre. Pero la mansedumbre tiene que venir de la verdadera gentileza, lo cual tiene que venir de la verdadera empatía. Entonces, debo estar tan alineado con el espíritu en lo que es real y verdadero, de ser verdaderamente gentil, de ser verdaderamente manso y ser verdaderamente bondadoso. Ahí es donde empiezas a darte cuenta que no puedes realmente actuar bondadosamente. Tienes que sentir la bondad. Tienes que tener la bondad en el, como estado mental para poder de tener fortaleza y so vencer el mundo, como dice eh, Jesús, que los mansos vencerán el mundo. Y otro aspecto de esto es que ser verdaderamente gentil, tiene, tienes que ser indefenso, eh, bajar tus defensas. Si la mente está identificada con el cuerpo, no puede ser amable. Si la mente está identificada con la personalidad, con constructos familiares, con constructos de sociedad, no puede realmente ser eh, bondadoso consistentemente, quizás tiene destellos de amabilidad bondad, pero no va a poder ser consistentemente bondadoso en todas las circunstancias porque se está identificando con el autoconcepto que Dios no creó. Pero en cuanto tú empiezas a creer en cosas del ego, como luego las expectativas vienen, y tú quizás vas a visitar a una amiga y quizás te hablan y te dicen cosas y quizás mantienes una sonrisa en tu rostro, quizás mantienes una mirada inocente, pero sin embargo, si te dicen algo o te hacen algo que el ego eh, oh, eh, se ofende, se identifica a sí mismo como una forma personal, de repente toma se toma algo de forma personal, el ego va a decir, sigue sonriendo, pero no se va a sentir bien. Tú estás pensando, amabilidad, oh, mantente bien amable, sea amable, y sabes cómo es en Japón, eso es parte del autoconcepto de ser una mujer, tenés que ser amable, pero en cuanto tú te tomas algo de forma personal, incluso un poco personal, Ahí la máscara empieza a mantenerse ahí como una mirada, una apariencia amable, pero dentro es como, wow, eso dolió. Porque la mente ha tomado, se ha tomado algo de forma personal. Y lo, cuando lo hace, la amabilidad del espíritu está fuera de la conciencia. El espíritu jamás quita nunca se toma nada de forma personal. Porque el espíritu no es personal. Entonces es una pregunta muy buena y tienes que recordar que en mi indefensión radica mi seguridad. Incluso con el curso de milagros, los estudiantes y los maestros, esto ha sido un... Una gran lección. Yo sé que hubo un maestro que siempre estaba hablando acerca de amabilidad, o sea amable, amable, amable. ¿eh? Y sin embargo, cuando de todo llegó la controversia de los derechos de autor, el maestro pareció tomar un lado. Wow. Cuando tú tomas un lado, en este mundo... La amabilidad es solo una palabra, la amabilidad se ha ido. En cuanto tú te identificas con un hermano por sobre otro hermano o un lado de una cuestión ilusoria por sobre otro, la amabilidad se ha ido. Porque en cuanto el juicio se adentra, la gentileza se va, la tolerancia se va y la amabilidad se da. Y recuerdo que ayer dije, la honestidad es consistencia. Entonces, ese es otro aspecto de esto. Para verdaderamente ser bondadoso, sin complacencia de personas involucradas, tienes que decir lo que quieres decir. Tienes que tener un estado mental pacífico consistente y luego dejar que las acciones, si van a venir, que vengan de forma involuntaria de Jesús. Entonces, que no sea una persona la que está actuando. sino Si hay palabras, van a venir. Si hay una sonrisa, va a venir. Si hay una risa, va a venir. Pero todo viene de los pensamientos no es acerca de tratar de actuar de forma bondadosa y creo que eso es parte de la lucha de la condición humana incluso con los estudiantes del curso dicen debería ser bondadoso debería ser bondadoso eso qué, qué significa eso yo debería actuar bondadoso bueno no te preocupes tanto acerca de tus acciones mira tu mente mira tus pensamientos eso es lo que con lo que siempre estamos trabajando. Y me acabo de recordar cuando leí Tao Te Ching, había una oración que decía, cuando la, perdona, la persona pierde el Dao, tratan de actuar normal. Así que cuando la primera vez que lo leí fue como, wow, cuando la gente trata de hacer algo bueno, es porque ya perdieron el Dao. Cuando estamos intentando hacer el bien, aunque tal vez eso se ve tan bien en este mundo, tal vez es lo mejor que puedes hacer el estándar más alto, pero inevitablemente ya perdimos al espíritu. Así que el espíritu es solo bueno. El espíritu sabe que todas las situaciones y eh, cómo ser verdaderamente amoroso en todas ellas. Y otro ejemplo, cuando tú estabas hablando acerca de tomar un lado, estaba pensando, cuando Bill Setford de nuevo, cuando fue a un grupo del curso y dos estudiantes estaban peleando acerca de qué era lo que significaba una oración del curso, después alguien le pregunta, ¿y tú qué dices acerca de esto, Bill? Y él dijo, solo quiten esa página del libro. Y ese tipo de acción es una demostración de una actitud. Viene de una actitud de estar en alineación consistentemente en el milagro y con la verdad. Y cuando eso viene, se convierte en... es una gentileza, sí, y pura. Sí, Bill, ese fue un muy buen ejemplo. Es mejor romper la página del libro que discutir con tu hermano. Eso es lo que estaba diciendo en ese momento, y ese es un ejemplo tan profundo de ir hacia la bondad en la mente, ve hacia tu mente recta y baja tus defensas, y eso es ser aceptado. Y creo que también dos mil años atrás, Jesús tuvo una enseñanza donde dijo... Si alguien te golpea en una mejilla, da vuelta el rostro y dale la otra mejilla. Incluso eso para Gandhi y Joananda, ellos estaban como, wow, esa es una enseñanza profunda. Si alguien te golpea en una mejilla, da vuelta el rostro y dale la otra. Y Jesús no estaba hablando tanto acerca del comportamiento como algo literal, simplemente estaba diciendo, vuelve hacia tu mente recta. Si tú percibes un insulto, si tú percibes algo que te, es una ofensa, si tú percibes un ataque, da, ve de regreso hacia la luz, al amor del espíritu en tu mente. Vuelve de regreso, ve hacia tu mente recta. Y en ese sentido, tú no, no te defiendes. Si tú me haces esto, yo te voy a hacer esto de regreso. Si alguien te hace algo malo, necesitan ser castigados. Si alguien hace algo malo, necesitan enfrentar las consecuencias. Pero Jesús está diciendo, no, los mansos vencerán el mundo con su fortaleza al dar vuelta a su mejilla, él está diciendo calmamente, recuerda por qué estás aquí, estás aquí por el milagro, estás aquí para ser la luz del mundo. Tú estás aquí siempre, siempre por una razón, eso es para brillar la luz del cielo y brillarla para todos y todo. Y por lo tanto, si nosotros percibimos una ofensa o un ataque, él está diciendo, eso es una percepción errónea, vuelve de regreso hacia mí. Vuelve de regreso hacia tu mente recta. Y yo pienso que eso realmente se relaciona con tu pregunta. Así es como eres bondadoso. Si tú eres un obrador de milagros, tú naturalmente vas a irradiar la bondad y va a salir con claridad. La bondad y la ignorancia no van juntos, pero la bondad y la claridad sí. Entonces una mente limpia y que está libre y abierta para que dejar que la luz brille, naturalmente va a ser bondadosa, sin tratar de complacer a ninguna persona o lugar o cosa. Es una actitud, la bondad es, es una de las bienaventuranzas. Bien, bienaventuranzas. Así que gracias. Esa es una pregunta muy sutil, hermosa, muy hermosa. Gracias.